Entiendo un sí, entiendo un no, pero nunca entenderé un sí que se convierte en un no. Yo te reservo el espacio a ti No me comprometo con nadie más Confío en ti Conservo lo mejor para ti Por favor no me digas que sí, si no vas a hacerlo porque yo me ilusiono con tu participación Luego me dañas por la ausencia, el vacío, la decepción El vacío, la decepción la decepción Si no cumples la palabra le quitas a otra persona la oportunidad de intervenir. Si dices que no, busco otra alternativa. Agradezco la franqueza de tu posición.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 Somos nada sin palabra Si no tenemos la conclusión de la palabra dada Si le niegas a otra persona el espacio para ella cumplir con el objeto de la reunión. Le quitas la vida igual que perjudicas la mía. Ah. Y decir y hacer siempre deben estar en armonía. Confío en ti, lo mejor para ti. Pero no me faltes a mí. A Yo te respeto, eres esencial. Pero no das ti mi salud de más. Sentir y Pensar y decir y hacer, estar No le arrebates a otras personas. La concordia reflejada. Sentir y pensar y decir y hacer. Sentir y pensar y decir y hacer.